Está re Vamos ¿sí? <risa> ¿sí? bueno, bueno, para eh, también me van a entrar a su este, Bueno, se supone que esto es un encuentro para hacer negocios, ¿no? ¡Ah! ¡Me quitan! ¡Yeah! Por aquí está un compañero, un amigo, que nos ha ayudado en el este festival bastante. Como artista y como curador. Y bueno, es un peso David Silva. Esta es una foto que tomamos con David. Mi idea inicial era hacer como... Yo veo contenido. Ah, ya. Se ve así la foto. Se ve así el centro. Voy a hacer como también una grabación de estos encuentros, que son muy divertidos. Y uno se encuentra con gente de todo el mundo. Bueno, este espacio fue el que creé hoy. Eh, y este es mi avatar. Hola, este soy yo, sino que en realidad virtual, en, en VR chat, uno tiene la posibilidad de, de verse en tercera persona a sí mismo. Hola, aquí funcionó bastante bien esta meca del cine que creé. Y aquí está mi muñequito. me puedo mirar en el espejo Está un poco raro <risas> Listo Ya tengo mis manos Bueno, y aquí en este mundo La idea es encontrar personas reales bueno Vamos a ver si aquí Es un lugar muy chévere Hey. Este lugar es muy interesante porque tiene un avatar, además del avatar que tiene, es una máquina No me gustó, algo está pasando No me estoy divirtiendo porque no hay gente Bueno, entonces como era aquí? Eso Esta es una casa Por default Pero Lo interesante de todo es Encontrar personas Vamos a buscarlas Ah, miren, aquí ya vienen estos... Bueno, esa es como la zona de entrenamiento qué yeah. okay, está lindísimo este lugar Nice place Me Can I play? Yeah bro, just start shocking. Okay. <laughs> Let me try. I, say, I don't associate. <laughs> That's It's cheating. What like, are you laughing about, my guy? I'm, I'm laughing. Trying yeah. to just win. I need to get these good stuff. Hello. Hi. Hello? How are you? Stop I'm, good. My I'm fine. Yeah, like every other day, Oh, Metallica. You're actually playing. um for give the <laughs> <laughs> what i've known let know it I'm, <clears throat> uh, uh. i'm gonna i'm gonna shut my mouth that's better oh with the with the score. What are you doing? You He's on fire man <laughs> no. He's on fire <laughs> <laughs> She make me laugh What's this? Oh this marshmallow I need a mic for him, maybe he's gonna say You're on fire too, man. Oh, yeah. No, I'm not on fire. <laughs> oh, I'm coughing today. Oh my god. <laughs> no, it's not Coran, don't worry, it's I, I need no, to test today. We did- <laughs> <laughs> <laughs> man. Do you have anything you want to hear in specific? I can play anything from the Metallica, talent, again. I I like a, a, just the unforgiven 2. The, yeah. the unforgiven 2. I, I do for not know too. the unforgiven too. I would play it if Please. I Please! Are you Honestly, I like the bird. Oh, wait, for real, for real? Yeah, for real, for real. That is the only way <laughs> have larger